Divergencia infinito de funciones de Rn a R en un punto a. En el caso de funciones de Rn a R, donde n es un número entero positivo, sea f una función con dominio de nRn y contradominio en R y sea a un elemento en d. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito, si y solo si, para toda m, un número real. Existe delta mayor a cero, tal que si x está en la bola perforada de radio delta y centro en a, intersección el en dominio, entonces f de x es mayor que m. Veamos el siguiente ejemplo. Sea f una función con dominio d en R2 y contradominio en R, donde d son los puntos x, y, tales que x y y son reales positivos, y f de x, y es igual a 1 entre la suma de x más y. Veamos el límite cuando x, y tiende al vector 0. tomemos M igual a 1. Si tomamos delta igual a 0.5, la imagen de los puntos en D y la bola son mayores a 1. Es posible verificar lo anterior a través de operaciones algebraicas. Puedes visualizar con mejor detalle la gráfica de la función anterior en el notebook anexo, así como modificar los valores de m.